Buenas tardes, a todas, a todos, gracias, gracias de corazón por estar aquí, en este aquí y ahora, gracias de corazón a los que estáis aquí y ahora también, desde otros lugares del mundo, gracias, gracias a este maravilloso pueblo lleno de leyenda, lleno de historia, empieza, ya a siento ¿sí? que es un placer y un grandísimo honor y corazones ya... un granito de arena y de poesía en este lugar tan mágico, en honor a ese arquetipo maravilloso que es vuestra serrana de la Vera. Gracias. Quiero dar las gracias también a vuestro maravilloso alcalde que ha puesto todo, todo para que esto sea posible. Y quiero dar las gracias también a esta maravillosa asociación de artistas y artesanos a la vera de Gredos que entre todos estamos co-creando toda esta belleza. Gracias. Gracias. A vosotros, nuestra intención desde esta asociación, gracias, es recuperar es el lenguaje antiguo, es el lenguaje que hacemos con las manos, es el lenguaje que hacemos con el corazón y que lo transformamos en arte, en maravillas únicas e irrepetibles, en poesía, que es esto que estamos viviendo ahora. Yo me llamo Adaluz Márquez, soy poeta sin remedio, y sin querer tenerlo jamás. También quiero aportar este granito de poesía. Gracias. Bravo. No vine aquí a hablar de lo que todos hablan. Vine a ser la voz de lo que me nace de los adentros, de los que no la tienen, de lo que no tiene aún palabras, porque no existen en el diccionario. Vine a indefinirme, a no saber quién soy, a sentir alivio por ello, y desde ahí vuelo confiando en mi raíz, que se fortalecen más y más a cada tormenta. Vine a ser el tiempo que se observa a sí mismo, aguja tras aguja, mientras resbalan entre las manos, segundos y eternidades, vertiginosamente. Vine con los desiertos, con las flores entre los párpados, con los labios y los bolsillos, llenos de triunfos y de fracasos. El universo entre los brazos vine a ser brisa y a ser huracán. La herida y la cicatriz, la lágrima y la medicina. La contradicción de la definición, la hipérbole del instante elevado al infinito. Vine a no caber en ningún estereotipo que no sea ser lo que me dé la gana ser. Vine a ser grito y a ser silencio. A veces solea a veces bulería. A ratos prosa, pero siempre poesía. Con todas mis contradicciones, con mis lunas y mis estaciones. Vine con el alma abierta en un mundo lleno de espinas que nunca llegan solas, o al menos eso dicen las rosas. Vine a tropezar, a caer las veces que hagan falta. Porque me sacudo el polvo y me levanto mil veces más. Vine a ser humana, tan profundamente humana, que a veces me culpo por ello. Y otras tantas, vivo enamorada de serlo. Gracias. ¡Bravo! O no puedo aplaudirla con esto. Me emociona, me encanta, ¿eh? No emociona. No me emociona. No sé. Sí, <risa> ya estamos curtidos. ¿Qué es la poesía realmente? La poesía es todo lo que, esto, lo que somos aquí y ahora. Os doy las gracias almas valientes porque la poesía es de almas valientes es de almas que se preguntan cosas, es de almas que saben que hay mucho más allá, es de almas que sienten, el corazón late igualmente en todos los, en todos los lugares, en todos los pueblos, en toda la vida. Todos aquellos que, que viven, vivimos la poesía de alguna manera, Hemos conservado la esencia y el color de nuestra alma. Como dice este poema, que os voy a recitar, a recitar, nos salimos del carril. Salí del carril, del redil. Del borde del dibujo, del rebaño, de los moldes, del asfalto, del tronco del árbol marrón y la copa verde. Me salí de los tachones rojos de la maestra cuando pintaba el árbol color iris. Así no, así está mal, decía con sueños y papel de fotocopia. Me salí del borde del precipicio, de las agujas del reloj. Salí de la hoguera en mitad de la quema y me abrí hacia adentro, a fuego lento, desde el vacío hacia el todo completo. De que nada falta, de que no hay límites ni mundos planos más allá de las fronteras de la mente, que no hay tachón sino camino, que no hay final ni principio, porque el mundo es una esfera flotando, en el vacío infinito, porque no hay imposibles, porque el corazón está latiendo, y eso es un absoluto milagro. Y si os dicen que me perdí, quienes permanecen en el límite del tronco marrón y la copa verde, decidles que nunca en mi vida anduve más cerca de mi propia raíz. a ilusa, pero aún voy por la vida buscando arco iris en las almas grises, la inocencia en las risas, la bondad en los abrazos. Aún voy creyendo que la utopía es verdad, que el ser humano es de verdad, que el amor es de verdad, porque solo así yo puedo ser de verdad. Y sé que esta visión llena de alas... Me hace el alma girones demasiadas veces. Carne de cañón y polvo de estrellas. Pero mi sueño es tanto fiel que se sacude y sigue andando. Y no puedo más que volar junto a sus grandes alas. Fue mi sueño de cuentos de alas quien me llevó al naufragio más inmenso. Y fue mi sueño quien resultó ser la barca que me salvó y me convirtió en tierra. Y llamarme ilusa, pero aquí, en el exilio, salvaje de estas montañas, sigo soñando sin remedio, desde mi alma abrazada a la tierra hasta que muera mi cuerpo. Entonces, ese día, los pájaros reirán a carcajadas cuando vean a mi sueño traerme flores. Gracias. Poesía es algo que inevitablemente nos abre el corazón por eso es de almas valientes el corazón que late que siente que vive en este viaje fascinante llamado vida en el cual estamos aquí quisiera que entre todas y todos abramos el corazón, abramos el corazón de esta tierra hermosa y maravillosa y de esta gente tan maravillosa y tan auténtica. ancestrales, igual que aquí, refleja el latido del corazón, el latido de la vida y de la muerte, renaciendo una y otra vez. fuerza. Es que me llega Zora, pero es el primero del teléfono. No, yo tengo todos sus libros, me encanta. <ríe> me encanta. gracias de verdad ¿eh? gracias es una alegría compartir sentires del alma todos juntos gracias la poesía no pertenece a nadie ¿eh? ni siquiera quien la escribe somos un canal todos de ella algunos la crean con belleza, con sus manos, algunos la pintan, otros crean objetos maravillosos con ella. Es la poesía quien mueve todo ese amor. Algunas co cocinan con poesía. Es poesía pura lo que pueden cocinar algunas abuelas maravillosas con esos pucheros auténticos. Es poesía pura dar un abrazo a alguien a quien amas con todo tu corazón. Es poesía hacer lo que se sueña y perseguir los sueños, porque este viaje llamado vida es solo un instante. Y Nuestro deber para con la vida es florecer y hacer florecer nuestros dones y nuestros sueños. Todos y todas somos poetas. Gracias. <risa> Bueno, lo guardaré así un poco para los aplausos y vuelvo Uf. Si no lo quieres llevarte un ratito sí, bueno, sí. Platito, Un día, paseando por el bosque apareció este poema y seguramente os haya aparecido también este poema a lo largo de vuestra infancia que luego... Probablemente fue silenciado y se le puso el nombre de imaginación que tanto daño ha hecho a la visión verdadera, la visión del corazón. Hola, ¿puedes verme? Sí. Bienvenida a la magia, entonces, dijo el hada del bosque. ¿Y qué es la magia? Y el hada contestó, la magia es un sol en tu corazón, el mundo al que solo acceden las piedras, los animales, las plantas, los niños y algunos adultos. Muchos quieren vernos, pero pocos nos ven. ¿Por qué algunos adultos? Porque muy pocos lo consiguen. ¿El qué?, Mantener encendida la luz de la inocencia en su corazón. Esa es la más alta y pura magia. Lo demás es caldero hueco. ¿Bailamos? Las flores están cantando. Nada se prepara, todo se, se fluye, se siente. Ese es el vértigo de la poesía. La poesía no es algo que se prepare, ni es algo que hagas de 8 a 3. Es algo que te atraviesa el alma en todo momento. Es algo que te arregla. Todos tenemos alas cuando soñamos. ¿De ahí? De ahí nació este poema que luego se hizo canción y se llama Mi alma voló. Con vosotros, para vosotras, con todo mi corazón. Mi corazón, el viento. Mi alma cantó con los pájaros, rompió las cadenas, abrió los candados y fue lo que siempre había sido. ¡Libre! No. No, quiero... No, quiero llorar. No, llorar. no pasa nada ¿no? qué maravilla estar ahora mismo mi hermana del alma Beatriz Alteide grabando también en directo, desde mi página Hermana Águila en Facebook, somos más de 100.000 almas unidas y reunidas sin fronteras en un mismo latir. Os llevo conmigo y aquí estamos todos y todas. Esta página, maravillosa comunidad, el cual me pidieron que, que lo hiciera a viva voz aquí, algunas hermanas y hermanos, y para vosotros y vosotras dar a viva voz este texto. Nos enseñaron, venir al plano tierra es de valientes.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 de ser la semilla misma en expansión. Es momento de sacar todos los dones fuera y meternos en la médula de la vida. Venir al plano tierra es de valientes. ¡Seamos! Gracias. No sé si queréis que siga o no. Sí. sí, sí, sí. ¿Sí? Queréis. Que feliz me hace eso. Gracias. Lo que vosotros queráis y cuanto vosotros queráis. Gracias. Bonitas, gracias. Somos una, somos lo mismo, todas. Ahí. Algo que nos une y nos reúne en un mismo sentir. Por eso me nace ahora leer este poema que escribí precisamente con, en, con esa intención. Va por todas, por todas vosotras almas, más allá del género. Gracias. Gracias. Mírala, parece normal, hasta que la mires de cerca y de repente te estremezcas al mirar la luz que emana su alma magnética. Yo la vi saliendo entre las ruinas, en las más duras batallas, la vi lamiéndose las heridas y acariciando sus cicatrices, que la recordaban que siempre será más grande que el dolor. La vi bailando sobre las aguas que la invitaban a hundirse en el abismo, una y otra vez. La vi nadar a contracorriente hasta naufragar y comprendiendo que la isla siempre será ella misma y que nada que esté realmente vivo se deja arrastrar por la marea. La vi riendo a carcajada limpia de la vida y también la vi llorar con todos los párpados del mundo lloviendo en ella. La vi loca de amor y cuerda de miedo. La vi encendida de pasión y congelada de tristeza. La vi perderse de sí misma mucho tiempo, escuchando juicios y sentencias de otros, hasta que decidió la sordera selectiva. La vi morir... Y la vi resurgir de las cenizas. La vi cantando fracasos con letras de sabiduría. Sus orjeras eran malvas que la hacían madre, poeta. Sus arrugas eran rayos de sol que la hacían hija de la tierra. La vi abrazando a las estrellas y aullando a la luna. La vi en el subsuelo más profundo del alma abrazada a las raíces y también en la cumbre solitaria, lanzando sus más temibles pesadillas al vacío y despojándose del cemento que la sociedad dejó impregnada en su alma. La vi despeinada y con insomnio crónico por despertar sueños, abrazar almas, acunar hijos y amasar poemas. La vi aislada de las mentes cuadradas, señalada, juzgada, amada, envidiada, incomprendida, admirada. La vi lanzando semillas en los desiertos, antorcha de luz en mano en las noches oscuras, hasta calcinar todo lo que no tenía alma. La vi hablando con los pájaros y conversando con las piedras. La vi loca en un mundo que delira entre flores sintéticas una criatura salvaje que camina ingeniosa entre la gente, frágil como mariposa, fuerte y recia como los olivos de la vera. La vi brisa cálida y la vi volcán de furia ante el silencio inerte, entre las trincheras de la piel defendiendo primaveras. La vi jurándose amor a sí misma, sin culpa y sin vergüenza. La vi niña, la vi anciana, Madre y hermana, la vi, explosionando como las olas mientras se escribe y se lee en voz alta estas letras. ¿Y quién? ¿Quién escribe? ¿Quién lee? ¿Acaso soy yo misma? ¿Acaso eres tú, hermana? ¿Acaso la veo? Ya la veo. Mi sangre y la tinta provienen del mismo mar. Gracias. Voy a beber un poquito de agua, ¿vale? <ríe> Gracias. La poesía es también eso, que pone palabras a todo aquello que sentimos y todavía no tiene voz. Por eso es sanadora, por eso es medicina. La poesía ayuda a comprender muchas situaciones de la vida que todas y todos vivimos. Y cuando existe la comprensión existe, existe la aceptación y, y de ahí la sanación del alma. Por eso la poesía es sanadora de alma, la poesía es medicina. También además de, de escribir ofrezco talleres online a mujeres de todo el mundo de poesía curativa. La poesía es la sanación de la palabra y la palabra es la voz de, de nuestro ser. Uno de esos poemas de aceptación, os lo os los quiero compartir desde mi tercer libro, Poemacia. Ya no señalo a quien no me quiso, como yo esperaba, a quien no me respetó, a quien no me valoró, a quien no me arropó. ¿Ya? Dejo de juzgar la paja del ojo ajeno. Ya dejé de pedir a otros lo que ni yo misma me daba. Ya sé que nadie abandona más de lo que se abandona. Asumo la responsabilidad de mí. Asumo mis noches y las lleno de estrellas. Y a la par que voy comprendiendo que toda semilla nace dentro y brota fuera. Me decreto amor puro. Y eterno, leal. Comienzo por amarme, por valorarme, por arroparme, por respetarme y por llenar mi vida tanto de besos que ya no quede espacio para nada que no contenga amor. Os pues lo decreto, nos lo decreto. Gracias. ¿Cómo, cómo vais, queréis que recite alguna cosa más, cómo sentís, tenéis ganas, voy a recitar un último, un último poemita y lo voy a dejar al viento que lo lleve Bueno, este se lo quiero dedicar a un gran poeta también de aquí, de estas sierras Manolillo Chinato, que creó ese gran poema ama ama y ensancha el alma, y de ahí inspiró a este texto. Gracias por tan, tanto poeta y tanta poeta maravillosa de estas tierras. Ama, me dijo, ama con toda tu alma, ama como ama tu niña interna, con el pecho y los brazos abiertos, aún con miedo, porque tu corazón herido sanará. Porque a eso hemos venido a amar. No cedas, no bajes los brazos. No le escuches, si el miedo te impide volar. Porque si es así, seguirás respirando. Pero tu corazón morirá de frío. Siempre se puede ser capaz de amar. Deja que el amor te guíe. Apa. Gracias. Y ahora sí, gracias. Gracias por este espacio. Gracias a todas, a todos los presentes. Estoy muy emocionada. Gracias a este alcalde, maravilloso, gracias a este pueblo maravilloso y hasta la próxima, que espero que sea muy pronto. Gracias. Gracias a mi gente, hermana águila. Os amo, almas preciosas. Para vosotras va esta, esta granito, de arenita de gratitud, porque es gratitud lo que siento hacia todas y todos vosotros. Hacéis posible todo esto. Sois vosotras y vosotros el alma de la poesía. Gracias, mis bellas, mis bellos. Ahora sí, les despido. Chao, chao, chao, chao, chao, chao. Voy a dar la vuelta a la planta.